Pobres... Lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo Pobres... Lo que se dice pobres son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo Pobres... Lo que se dice pobre son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar como las alas de las gallinas se han olvidado de volar Pobres... Lo que se dice pobres